Saludos amigos y amigas del canal Leo Art Drawings. En nuestro canal últimamente hemos hecho varios dibujos sobre eh, este videojuego Among Us. Hemos realizado algunas fusiones y algunos personajes pues, de este videojuego, cierto. Pero hoy te voy a mostrar el proceso de cómo construir un Among Us, pero utilizando una vela, ¿sí? Es un proceso de esculpir, de escultura, y creo que quedó genial. ¿sí? Lo hicimos de una vela roja, ¿sí? aquí nos quedó el resultado, y acá, voy a ponerlo por acá, y acá nos quedó el proceso. Listo, ya le quemamos la cabeza porque lo teníamos que probar a ver si funcionaba. A mí me parece que le quedó espectacular eh, la forma, y miren cómo funciona cuando... Lo prendemos listo para esto. Les voy a hacer varias recomendaciones porque utilizamos además eh, un escalpelo o un bisturí, si ¿sí? quirúrgico que puede ser eh, algo peligroso. Fue con el que más eh, me acomodé para eh, tallar eh, la parafina de la vela. Paguémoslo, que se me va a acabar. Si ¿sí? eh, nos hemos quemado un poco, bueno, si. ¿sí? les recomiendo mucha discreción mucho cuidado con esta herramienta es muy fácil de trabajar con ello pero hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Además, si vamos a manipular fuego, pues también sería bueno que estuviéramos en compañía de un adulto responsable. No siendo más amigos y amigas, vamos a mirar el proceso como lo hicimos para que tú puedas eh, hacerlo en tu casa. Y para que, por qué no, en la torta de tu cumpleaños, tú puedas hacer tus propias velas personalizadas. ¡Listo! Para próximos videos traeremos nuevas ideas. Eh, vamos a ingeniar los materiales con los que podamos hacer esculturas divertidas de los Amon Ash Bien amigos, no olviden suscribirse, no olviden comentar, no olviden darle like Y síganme para más videos espectaculares Listo, vamos al proceso, vamos allá Bien amigos, entonces tomamos una vela y vamos a cortar con el escalpelo más o menos 5 centímetros eh, de la parte inferior de la vela yo estoy utilizando un destornillador de estos muy pequeños para marcar más o menos eh, lo que quiero tallar en la vela voy a dejar la parte de arriba sin tallar y vamos a hacer eh, para darle más forma a nuestro personaje eh, lo que son las paticas lo que son las paticas para que ya de a partir de ahí podamos ir ubicando el resto de las partes con un pincel podemos ir barriendo la parafina de la vela sorberante, ese restante, para que eh, vayamos limpiando eh, el trabajo que vamos realizando. Este trabajo con la vela es realmente sencillo porque la vela es un material que nos permite tallarlo de manera muy fácil. Voy a utilizar otras herramientas, pero como les dije ahorita, eh, con el que más me acomodé para tallar fue con el escalpelo, con el cúter, con el bisturí y además vuelvo y les hago la recomendación, por favor tener mucho cuidado. Si eres un chico, eh, si eres un niño, pues eh, busca ayuda de un adulto para no ir a lastimarte, recuerda que estos son objetos cortopunzantes y son bastante peligrosos, ¿sí?, con el escalpelo entonces vamos a hacer eh, la parte, vamos a redondear la parte de la cabeza y vamos a tener en cuenta que vamos a dejar la mecha eh, para poder encender luego nuestra vela, ¿sí? Vamos a ir dándole forma a nuestro personaje, la, la mecha que queda en la parte interna de las paticas, vamos a cortarla, vamos a tratar de cortarla y vamos a irle dando forma a la parte de atrás de nuestro personaje de Amon Ash. Mientras vamos dándole forma a esta parte, entonces les digo, amigos, no olviden suscribirse, no olvidarle me gusta. Voy a traer próximamente nuevas ideas con este material. Espero que les esté gustando y espero que estén disfrutando y espero que se estén ingeniando nuevas ideas de hacer sus Among Us. Esta idea queda espectacular para, por ejemplo, una torta de cumpleaños, sí, que se vea genial en motivo de Among Us. Entonces, eh, vamos a tratar de que eh, quede muy genial, muy genial. Listo, vamos a darle forma. Eh, recuerden, compañeros y compañeras, que en los comentarios me pueden dejar las ideas que ustedes quieren que hagamos. ¿sí? Vamos a ir marcando. Hay que retirar y retirando con sumo cuidado, con suma cautela. Para no ir a lastimarnos, para no ir a aporrearnos y que tengamos una emergencia médica eh, por este personaje. ¿Listo? No vamos a ser impostores ahí. Bien, vamos a retirar de la parte trasera eh, una gran capa para, para ahí ubicar el bolsito que llevan nuestros tripulantes. ¿Sí? Y permitir darle mejor forma. Yo le estoy dando una formita aquí bastante graciosa como tú estás viendo. Voy a tratar de que quede lo más simétrico posible. Y vamos a eh, tratar de que eh, quede muy, muy parecido. Luego vamos a marcar un círculo, un óvalo eh, para hacer los lentes o las gafas que tienen los tripulantes. Y poco a poco vamos a ir eh, Sacando o retirando la parte que nosotros no queremos que esté ahí y ya como pueden ver eh, está tomando forma, está quedando muy, muy, muy genial. Listo, ahora utilizando un poco de pintura, en este caso yo utilicé vinilo, voy a hacer una mezcla con eh, blanco y azul ¿sí? para que me dé un tono azul muy claro y voy a pintar lo que es el lente ¿sí? para que nuestro personaje nos vaya quedando genial ¿Sí? con el color negro además vamos a eh, darle un marquito para resaltar el lente sí para que ya nuestro personaje vaya eh, esté listo para iniciar el videojuego hay que tener mucho cuidado hay que hacerlo con un pincel muy delgado y tener Mucha paciencia para no nos dañar, listo. Ahora vamos a pasar, sí, vamos a tomar una medida más o menos de un centímetro y medio para eh, hacer eh, el bolsito que lleva nuestro tripulante. Nuevamente recuerdo la importancia de tener cuidado al manejar el cúter para que no se vayan a lastimar, listo. Vamos a hacer un cuadrado, ¿sí? retirando las partes que no queremos que estén y luego vamos a darle forma, de acuerdo, como nosotros queremos que quede nuestro bolso del tripulante, el bolsito del tripulante. ¿Sí? Vamos a darle forma, luego para pegarlo simplemente vamos a eh, calentar un poco la parafina y se lo vamos a adherir, ya está quedando, ya está dando forma, como pueden ver, está quedando espectacular. Bueno amigos, si llegaste a este punto del video, entonces no olvides suscribirte, ve ahí abajo donde dice suscribirse, suscríbete, déjame un comentario, dame ideas de qué podemos hacer para que eh, podamos subir más videos. Acepto los comentarios y las críticas, ¿sí? Y vamos a, ahora sí vamos a pegar nuestro bolsito para que quede de forma... Muy bien, podemos ir midiendo e ir tanteando cómo va quedando hasta que encontremos que quede de forma perfecta, listo, cuando vayan a calentar tengan mucho cuidado con los dedos para que no vayan a quemarse, no vayan a lastimarse y como pueden ver es espectacular, se despegó pero listo, ya lo organizamos, quedó de manera genial, le vamos a dar unos últimos retoques, le vamos a dar unas últimas raspaditas para darle mejor forma y que quede listo nuestro Ammon Ash, muy bien amigos y acá tenemos el resultado final de nuestro Amon Osh terminado. Vamos a pasar entonces ahorita a eh, encenderlo para que vean cómo funciona y cómo eh, queda prendido. Ah, vamos a prender el restante de la vela y vamos a de, esparcir un poco de parafina, un poco de esperma sobre una superficie y luego sencillamente lo vamos a poner de pie para que miren cómo quedó, quedó espectacular, si les parece que quedó espectacular, pues denle like, denle me gusta, porque este video está de maravillas, estamos haciendo cosas diferentes, listo, ahora vamos a pasar a eh, encenderlo, para que observen el trabajo final, y nos vamos despidiendo de ustedes amigos y amigas, agradeciéndolo, eh, agradeciéndoles que...